Es que parece para piernas, amor. Yo creo que para eso estas cosas no están piernas. Pero yo pregunté a mi compañera. No, esa es tiene que tener que. Ella dijo que. Tiene es que vacía. tener sobato de albañiles. Eh. No jodas, porque de verdad, porque yo creo que tú puedes soportar más la calentura en la pierna. De mirar, mirar, mirar, mirar. Mirar, mirar, mirar, mirar. Hola, ¿cómo están mis amigas? Y el día de hoy yo voy a hacer el reto de despilarme las axilas. La verdad que estoy con un poquito de miedo. Es una cera tibia para depilarse las piernas y vamos a hacer algo que yo siempre había pensado y no debería hacerlo. ¿Cómo ustedes qué les pero me animé a depilarme las axilas con esta cera tibia que es para la parte de las piernas. Y voy a hacer una prueba el día de hoy cuando conozco bueno, para ver si puedo depilarme. Y lo que voy a hacer es criar coraje para poder hacer este video y no tengo vergüenza de mostrar mis axilas. Y vamos a ver si funciona. Y esta cera tibia viene, viene en este envase dice retire el tapón rojo antes del calentamiento del envase estas bandas 5 y 10, viene con 10 bandas yo seguí las instrucciones que dice aquí voy a leer un poquito las instrucciones dice tiempo de calentamiento en microondas potencia de 800 voltios. tiempo de 10 a 15 segundos potencia menos de 800 voltios tiempo de 15 a 20 segundos mantener 2 minutos de reposo en el microondas si con el tiempo indicado no se consigue la textura deseada Haga repeticiones de 5 segundos hasta conseguirla, lee atentamente el apartado de calentamiento en el microondas. Aplica la cera con la ayuda del ron, el ron sería este de aquí, en la dirección del crecimiento del vello, en una capa fina, adecuándola al tamaño de la zona y alisándola en dirección del crecimiento del vello, dice la extensión de la capa de cera no debe ser más larga de la longitud de la banda. Segundo paso, coloque una banda sobre la capa de cera, Sí, presionar un poquito. Esto es banda. Como esta banda es para depilar piernas, por eso es que se ve grande. Tendría que cortarlo, que ustedes ya lo cortarán en casa, así de este tamaño, ¿no? Debí hacer así y jalarlo hacia arriba. La verdad esto lo preparó mi marido porque como que no entendía nada de la cosa. Que primero calentó el agua durante 8 minutos y luego sacó el agua colocó en una olla y colocó la cera dentro del agua caliente y luego por 15 segundos vamos a ver vamos a ver cómo nos va chicas. voy a aplicar solo un poquito para hacer una prueba chicas porque la verdad que y vamos pero lo hice de aquí para acá, entonces tengo que hacerlo hacia arriba, Un, dos y vamos a tirar todo de una vez. La oh. chica. O sea, no es un dolor que duela así tan fuerte, pero pasable. La verdad es que es súper práctico no duele, tenía mucho miedo. Vean ustedes. Sí, está un poquito rojito. Pero, wow, cómo sale. Yuru la verdad que prácticamente de una sola pasada ha sacado todo esta cera es una cera tiza, o sea que no se siente que está caliente y fría se siente bien <ríe> el problema es cuando tienen que estirarlo pero tampoco no es una sensación así que no lo pueda soportar vamos un dos y tres <ríe> ya está. Miren. o sea es decir que lo que más duele es cuando uno se <ríe> comienza a aplicar, se siente como si estuviera alguien jalándote los vellos, entonces es un poquito no dolorido no es algo que no puedan soportar chicas, pero sí, es algo que se siente un poquito extraño y luego ah, jalo para arriba y es ese jalón que es una sensación que piensas espontáneamente que te va a doler, pero ya cuando lo jalas Uf, es un estirón y no es algo dolorido, que oh, duele, duele, duele, como he visto en muchos videos. No, chicas, hoy la verdad es que retira bastante. ¿eh? Yo no suelo tener los vellos de las axilas así. Entonces, yo quería hacer esta prueba junto con ustedes y dije, voy a dejar que crezcan mis vellos para hacerlo junto aquí con ustedes. Claro que cuando mis vellos estén más cortos, más fácil, porque cuando el vello crece, muy largo Es muy dolorido Como ustedes han podido ver en el video cuando estás aplicando la cera porque te lo vas a jalar. y también al hacer el estirón siempre tengo que aplicar la cera desde el nacimiento del vello hacia abajo nunca al lado contrario porque eso puede lastimar lo que sí puedes hacer el jalón es el sentido contrario ok chicas siempre de arriba hacia abajo todavía quedan algunos pelitos pero eso lo podemos sacar con las pins ok no se maten queriendo sacar hasta el último, hasta el último vello pelo porque hay de hacer muchas veces también se puede irritar la piel en este momento no siento mi piel irritada ustedes pueden ver que está rojo pero ese enrojecimiento es porque hemos alado pero no siento que me arde no es la situación de ardor de que me duela de que está lastimado no yo me ponía a pensar no será que hago este vídeo de mostrar mis propias axilas con pelos con vellos que va a decir la gente va a sentir asco pero no chicas es algo natural que todos tenemos verdad y la mayoría de las personas no lo muestran no porque sienten vergüenza no yo no tengo vergüenza porque Muestro lo que es verdad, la realidad. Y ahí chicas, le gustó el video el día de hoy? Muchas gracias por acompañarme, espero sus comentarios. Para todas las personas que todavía no están suscritas en este canal, los invito. Les mando un saludo cordial a todos y nos vemos en el siguiente video.